y que tienen esa tendencia política, ¿verdad? Que conste acta. Gracias, buenos días, Nelly. Felicidades en a todas las mujeres del país en el día de es una burla. Aniversario. Porque hoy no hay día para felicitar. Estamos en tiempo de familia, estamos en tiempo Bueno, sí, por noviembre. Y es una manera de... 25 de noviembre. Casi Navidad. Día de gracia. día de gracia. Entonces hay razones de más... Ella, todas las mujeres... Víctor, es, Nelly, que no se, resista, eh, no se resista, no se resista. Una felicitación este sí, en el Día Internacional. Nelly, la, el caso de que se trata, Víctor, Nelly y amigos televidentes, eh, es una preocupación no solamente de nosotros, sino de una gran mayoría del pueblo dominicano, los ciudadanos. La situación que se ha dado en el Congreso en la República Dominicana en los últimos años, porque no no, no sin necesidad de es que sea una defensa, no es solamente eso. Recordamos que hace como 10 o años, la Vega salió un le denominaron a un diputado el chino, porque haciendo eh, eh, cónsul en Haití, por, por las relaciones que. Estaba eh, eh, chino, desde sí. China a Haití, de Haití aquí. Y luego apiró a diputado por La Vega y salió siendo el diputado más, más, no ha votado. Eh, más votado. Desde la cárcel, o sea, con una medida de coerción impuesta, apiró a diputado y fue el mejor votado. O sea, lo eligieron, que también vimos en las redes en ese momento, en los medios de comunicación eh, masivos, que eh, disfrutaba, jugaba eh, voleibol en una playa, en un centro turístico de la República Dominicana, como se dice ahora, que hay familiares y diputados que tienen eh, procesos abiertos por ante la Suprema Corte de Justicia, disfrutando de vacaciones eh, con sus familiares. Dice la noticia, inclusive, como tú eh, leías, eh, con grilletes puestos. Uh -huh. O sea, tendrán familiares, porque los familiares no son los que tienen los grilletes no, puestos. Hay, cuatro, <risa> hay unos cinco diputados, por ejemplo, Héctor Félix Félix, Nelson Marmolet, Gutiérrez Díaz, que está preso, Miguel Gutiérrez Díaz está preso en Miami, en Estados Unidos, preso, preso, preso, y todavía cobra, todavía cobra y no ha sido eh, licenciado ni sancionado en la Cámara de Diputados. O sea que hay una manera que hay una manera de justificar, por ejemplo, el hecho de que la, los otros tres, los otros cuatro que están asistiendo de manera normal a su puesto de trabajo a la Cámara de Diputados, eso no se lo puede tener que cobren, porque si el que está detenido todavía cobra. Entonces, ¿esto está justificado? Hay, hay tres de estos que tienen medida de coerción interpuesta por ante la Suprema Corte de Justicia, eh, que inclusive fue seleccionado el juez eh, Esteves Lavandier, porque por la jurisdicción privilegiada que tienen, ellos deben ser juzgados en única instancia por la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el problema, señores? Que los diputados, en su gran mayoría, los, los, los funcionarios electos, el, sobre todo en las pasadas elecciones, fueron electos en función, la mayoría de ellos, en función de la cantidad de dinero que invirtieron, y ellos mismos lo dijeron. Uno de los eh, de los acusados en el, como cabeza principal en el proceso este de Falcón dice en un video a boca llena que él fue que financió la campaña de uno de los diputados que está siendo juzgado por ante eh, sometido por ante la Suprema Corte de Justicia, de Santiago, que de Santiago también es el que está preso en Miami. Pero tenemos un caso abierto en La Vega, donde la esposa de un, de, de, de, de un señor que está, tiene un proceso abierto por tema de narcotráfico, también está eh, en, el, en el Congreso de la República Dominicana. Y recordemos una, cena, una diputada de, de, de, por, por el Seibo, que es la esposa del que trabajaba en comunidad digna, que fue hecho preso intentando transportar a una persona sindicada que perseguía la justicia y el Ministerio Público lo perseguían por tema de narcotráfico. Entonces, tú dices, y todos están asistiendo al Congreso, como a la, a la Cámara de Diputados como si no, como Entonces, si no fuera tibla, nada. Esa, esa esa es mi inquietud y eso es lo que yo quiero que usted, eh, por ejemplo, nos explique. ¿Es, lo, ¿Lo establece la ley? ¿Es correcto o no es correcto, por ejemplo,...? que estos cuatro, estos tres diputados que están siendo vinculados a esta Operación Falcón, donde una de ellas, pues Rosa Pilarte, tengo entendido que es acusada de, de mover en de el sistema financiero pesos. más de 7 mil millones, millones de, pesos. de pesos, o sea, eh, está ese caso pendiente, o sea, que sigan asistiendo de manera normal a la Cámara de Diputados, y peor, porque tal vez de asistir normal no hay problema, ocuparon espacio. Hacer parte de las decisiones que se toman en la Cámara de Diputados, porque también algunos son eh, participan en comisiones que son asignadas por la, por la Cámara para debatir y, y, eh, temas interesantes. Esa es, la, esa es la parte que me inquieta. ¿Es correcto eso o por ningún lado establece la ley que mientras, estén siendo, mientras esta parte no se, no se resuelva o se tome una decisión, ellos estén apartados de, de, de la Cámara? Vamos a leerte esta para, para que tú veas dónde está. Lo, prim, lo primero que no es un tema de ley ni de constitución, es un tema de, de, de, de escrúpulo institucional que no hay. De moral, de procedimiento. De moral, moral. De moral, Muy, bueno, muy buen término. De moral. Es que el presidente de la Cámara de Diputados hizo facto, debe someter una propuesta al, a la Cámara de Diputados para sancionar, para suspender Esa, a ese diputado, Esa a, ese, a uno solo, suspenderlo con mucho más razón, a 8 o 10 que son los que están envueltos en esto porque hay 5 ahí mencionados, pero son más de 10 lo que va a aparecer. recuérdate porque también hoy que, la que las elecciones del, 2000, del 2016 a la sazón eh, Roberto Rosario presidente de la Junta Central Electoral en la campaña dijo que habían sido, aspiraban a candidatos a, a senadores y diputados más de 10 personas sindicadas como a actores en el negocio del narcotráfico y los dejó que, que lo eligieran y estuvieron ahí, no sé si están algunos de ellos. Es que mientras los entonces, partidos no tengan una forma de depuración de que, cuáles son es, los perfiles de la persona que aspiran. Ahí está, que recuérdate que son los partidos, y lo peor es, Víctor y amigos televidentes, que eso está validado por la ley, la constitución, porque ellos fueron electos, uh -huh. Lo que sucede es que entre el dinero que me dio para que votara por él y el origen de ese dinero y que él hoy salga diputado, no hay diferencia. Porque yo lo que valoré fue los 15 mil pesos que me dio o el, pi, el picapollo, como dicen. Exacto. Pero, lo, lo que él invirtió. Entonces, oye lo que te dice el, el, la, la, el reglamento. La Cámara de Diputados eh, explica en su manual de procedimiento legislativo Do, de 2017, que la inmunidad parlamentaria es un conjunto de prerrogativas, oportunidades, facilidades Que tienen los legisladores y cuya finalidad es proteger el ejercicio de las funciones del legislador y fiscalizador En representación del pueblo, protegerlo Pero eso en el momento, ¿tú sabes cómo es eso? Prácticamente cuando ellos están en, en sesión, uh -huh. prácticamente cuando están en sesión Convertido en cámara legislativa a partir de ahí, de moralmente, ahí a partir de ahí no debiera hacer nada. Sí. Es igual que lo que se trata del policía, que mientras está en, en, en lo que se está planteando, mientras está en ejercicio de sus funciones, porta un arma. Deja de serlo, lo que se está planteando es que no ande con el arma, no camine con el arma. Indica la constitución, la constitución distingue tres versiones. La inmunidad por opinión, la protección de la función legislativa, y el privilegio jurisdiccional Ellos deben ser juzgados solamente Ante la Suprema Corte de Justicia Ellos no tienen la, la oportunidad Que nosotros tenemos eh, Primera instancia, apelación y, y casación, Ellos es Única instancia Eso es, eh, es beneficioso o no lo es Pero oye, el artículo, el artículo 86 Dice De la constitución, ningún senador o diputado Podrá ser privado de su libertad Durante la legislatura y oye, este ching, oye, esta maravilla, esta perla. Sin la autorización de la Cámara a la que pertenezca, salvo en caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen indica. O sea, que aunque él diga, y lo han dicho eh, el mismo presidente actual de la Cámara de Diputados y otros tantos diputados, han dicho: Yo renuncio a mi inmunidad parlamentaria. Pero que eso tiene que ser acogido por la Cámara en su mayoría. Entonces ellos se hacen los chivos locos. Por claro eso es que esos tres, esos tres legisladores están siendo demandados en un caso de, de narcotráfico, de abuso de confianza, todos esos asuntos, por ante la Suprema Corte de Justicia. Y ellos siguen asistiendo a la Cámara de Diputados. Pero duró tres años siendo el senador, el senador de, de, San, de San Cristóbal, en el caso de Bre Todas las semanas dos y tres veces al, al, tri, al tribunal, en la Suprema Corte de Justicia, y asistiendo normalmente a la Cámara de Diputados, y la, de senador, y la Cámara de Senadores le daba el permiso para ir a la, a, la, a, la, a la audiencia. La Cámara de Senadores le daba el permiso para ir a la audiencia. Entonces, ahí es que entra la parte, como dice Nelly, que es un asunto... Moral. moral o sea, aunque sí. no lo establezca ningún procedimiento, ningún reglamento, ni del Senado ni de la Cámara de Diputados, un asunto moral eh, que debe auto autosuspenderse, más bien podría ser. Inclusive la, se establece generalmente que la inmunidad no es impunidad, pero aquí es impunidad lo claro. que no es inmunidad. Antigua, esa cosa solamente sucede en Madeín, República Dominicana. Sí. Mientras estas normativas este, no sean modificadas, nosotros estamos practicando la moral en calzoncillo. Porque una cosa es lo que usted predica, el llamado que usted hace a esto y otra cosa es que ya ellos con conocimiento de esto, pues entonces pasan por alto. Pero tú no estas ves tal como tú dices, tú no ves que, que te dice eh, la inmunidad parlamentaria es durante el tiempo de la legislatura. Pero te dice que tienen que aprobarla todos. Tú sabes lo, que, no, no lo, lo tú sabes lo que moralmente debió haberse hecho, el presidente. De la Cámara de Diputados Que es miembro distinguido del Partido Revolucionario Moderno Que es un agente de confianza del Presidente de la República Y en atención a cómo está trabajando el Presidente de la República Con una visión de transparencia De manejo pulcro de los recursos Tú sabes lo que debe haber hecho Por encima de todo eso Reglamentar no lo en lo inmediato lo Y proponer, proponer la suspensión de, so, de antigua, esos diputados yo, Para mí yo lo veo eso como una bolsa. Porque si tú me dijeras es que el ese. Presidente de la Cámara de Diputados Es del reformista o es del PLD, pues yo te diría, está bien, él, sí. tiene, él tiene necesidad y obligación por ser oposición de tapar eso, empañar eso. Pero no, es miembro del Partido Revolucionario Para Moderno. Para mí eso yo lo veo como una, una burla, una vulgar burla, como usted quiera llamarle. Y me llama mucho la atención por eso... Que eh, no le dé vergüenza andar con su billete. Exacto, porque Oíeme, o óyeme, sea, tú siendo acusado <risa> y burlándote así, disfrutando eh, de... de de, de beneficios eh, y han parado, han parado en la, con, con, con la... normativa Claro, con, con, con, con ese soporte que tú tienes, por ejemplo, como legislador. Víctor. Entonces... La ciudadanía, nosotros como ciudadanos también, ahí tenemos nuestra cuota de responsabilidad, porque es abajo que hay que hacer el sedazo cuando la gente esté aspirando a un puesto legislativo. Usted tiene que saber quiénes van a ser. Pero, y yo siempre he dicho que la gente dice, ah, no, por corriente, yo me voy con este partido. Pero, ¿No? Usted puede es, fraccionar, eso, usted tiene que ver en cada partido dónde está lo mejor. Pero eso no es por ignorancia, porque no acaba de antiguo hacer una introducción, refiriéndose... Al, al diputado de la Vega que se le cambió el nombre de chino por la relación en ese momento eh, que tenía con sí, con nacionales y Pero vamos a apostar chino. que todavía Y, de, y desde, la el cárcel, el tráfico de, desde la de, cárcel. Desde la cárcel no fue... Aún estando en la cárcel fue el diputado <coughs> Pero eso es lo que hay que cambiar, Esa es la cultura que hay que cambiar. Pero, pero el problema fundamental está en, en la composición, en la estructuración de los procesos de selección que hay en los partidos políticos. Y dos, hay algo importante, señores, una luz... Comienzo yo a ver después del túnel. Las próximas elecciones es difícil que pasen los candidatos por la cantidad de dinero que tengan, porque ese empoderamiento de ese color verde de la blusa de, de, de Nelly ha surtido su efecto del 2000, de enero de 2017. Es por El color es por la esperanza. O por la fuerza sí. del pueblo. Por la, por... Ah, ¿verdad? Dios sí. Dios sí. Me... Por, por la ver, marcha sí. verde. Aclare, aclare. Por la marcha sí. verde. Por la marcha verde. Sí, sí. Dios nos no libre. No libre. Por la marcha verde. Eh, y ese empoderamiento social que se ha venido dando a partir de enero de 2017. Las próximas elecciones, ojo, pienso yo, el que, el que ose creer que atento a dinero va a ser diputado, regidor, senador o, o alcalde, creo que la podrá pasar difícil, okay. porque la gente comenzó a empoderarse y no va a aceptar, pienso yo, que se siga dando esa situación, porque lo que han hecho los legisladores en República Dominicana es tan bochornoso que a los propios facilitadores de que ellos sean diputados, que ellos sean diputados y senadores, o a, inclusive a ellos mismos, tiene que darle vergüenza. Que Dios que Dios lo oiga antiguo y que así sea en el, en el 2024, que nosotros como, como dominicanos podamos crear esa conciencia, ¿verdad? Hola. Y realmente ir a basurna a votar por alguien que nosotros entendamos que tenga las condiciones y sobre todo que de llegar pueda manejar los recursos del Estado con transparencia y honestidad que Dios lo oiga en ese planteamiento, ojalá que así sea. Que así sea. Nosotros, gracias Antiguo, <risa> gracias por compartir con nosotros como cada jueves en este segmento de política a otro nivel. El próximo jueves nos volveremos a reencontrar en otro eh, segmento de política a otro nivel. Ojalá que estén suspendidos los diputados ya. Ojalá, <risa> ojalá y que nos escuchen, ¿verdad? Sí. Vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a compartir eh, un trabajo que hay por ahí con motivo de, eh, no sé, no es celebrar, conmemorarse el Día Internacional de la No Violencia, violencia contra, la, contra mujer. la Mujer. Un término que antiguo no comparte mucho, pero eso lo vamos a debatir ya en otro programa. ¿Vamos?